Me gustaría decir que yo no sé si lo había hecho a propósito o no, pero hace dos días, digamos, se cumple el 70 aniversario de la muerte del notario Díaz del Moral, uno de los personajes a los cuales el Movimiento Obrero de Córdoba le debe más, y todavía hoy día, aunque sus planteamientos han sido sucesivamente puestos en cuestión, incluso durante algún periodo hasta, hasta rechazado, pues eh, no deja de tener una presencia y una validez eh, en la actualidad que hacen pues la obra de Juan Díaz del Moral un referente, entre otras cosas, para estudiar la historia de la presencia de las ideas libertarias en Andalucía y, más concretamente, en estas tierras eh, cordobesas. Y, en segundo lugar, porque este año se cumple también y estamos de cumpleaños, pues el 100 aniversario, ¿sí? 100, de lo que se llama el trienio bolchevique de 1918, y que de alguna manera yo creo que en Andalucía es un referente porque explicita o pone de manifiesto cómo el sindicalismo moderno, el sindicalismo que se ha desarrollado en el conjunto del Estado desde su mayoría de edad, y precisamente desde esta época de los años 10, de esta segunda edad, década del siglo, del siglo XX, pues se formó en torno precisamente a las organizaciones libertarias, en concreto a la CNT que aunque fundada en 1910, 1911, no va a ser hasta 1915 cuando realmente se ponga en marcha y la CNT andaluza como tal desde 1918. Y hago esta referencia porque he leído por la prensa que estos días se ha celebrado en Fernán Núñez un encuentro sobre el trienio bolchevique. Y aunque no pertenezco al mundo de la academia, y de la historiografía, pues bueno, pues tengo mis, mis contactos y más o menos estoy al tanto de esa intención de, como en otros muchos aspectos de la historiografía eh, contemporánea española, de eh, quitarle al trienio bolchevico ese bolchevique, perdón, ese carácter de cambio, de impacto, incluso con el nombre que acuñó Díaz del Moral. El, del trienio bolchevique, como un trienio revolucionario, para considerarlo como un primer plazo, plazo, espacio o paso en un proceso de democratización –y ya empezarán a sonar palabras de sacrosanta actualidad– del Estado español, que va a tener un primer paso en la Segunda República, es decir, diez años más tarde, y según estas nuevas teorías, bueno, estas nuevas, estas sí, estas en realidad, se están expandiendo a partir de este año, estos planteamientos, pues el trienio no es sino ese primer paso en el proceso democratizador donde empiezan a tomar la palabra sectores de la población excluidos hasta entonces. Por lo tanto, yo no sé si lo había hecho a propósito o no, creo que es un acierto haber colocado esta exposición y desarrollar estas intervenciones en estos días, tanto por el aniversario del fallecimiento en el ostracismo y en el exilio interior de Díaz de morales en 1948, como de estar en el contexto de ese desarrollo de los estudios, de los análisis del trienio eh, bolchevique. Y, sin más, voy a, a pasar a casi leeros, porque tengo tendencia a enrollarme y prefiero leerlo y así no me salgo del, del guión, y ya después tendréis tiempo de soportarme con las preguntas. Estamos conmemorando 100 años de la historia o de la creación de la Confederación Regional Andaluza de la CNT y prácticamente es toda una vida, por lo menos la vida de, los que, de las personas, de, de quienes hacen a las organizaciones y llevan y desarrollan a la idea. Una Confederación andaluza que en diversos periodos de su de su vida incluyó a Extremadura, en realidad a la provincia de Badajoz, porque Cáceres siempre perteneció al centro, e incluso durante un periodo al norte de África, a la región de antiguo. a las comarcas, del antiguo Protectorado Español eh, actual Marruecos, donde la Confederación eh, Andaluza pues tuvo diversos centros. Eh, federaciones locales, dependiendo del nombre que se le diera, que se integraron dentro de la CNT andaluza, exactamente igual que eh, los sindicatos de Ceuta de Ceuta y Melilla. Cuando en el, el 1 de mayo perdón, de 1918 se reunieron en la entonces poco recomendable Alameda de Hércules, hoy lugar de la posmodernidad sevillana, ¿no? y de bares y de y de sitio así de buen ir y ver, en aquel entonces un lugar marginal donde se encontraba una sede de una sociedad obrera, pues como digo, durante ese cuando ese 1 de mayo de 1918 los delegados de Andalucía se reunieron en Sevilla para crear la Confederación Regional del Trabajo de Andalucía, la regional de la CNT ni siquiera le dieron ese nombre, sino que la llamaron Federación Regional Obrera de Andalucía. Lo de Confederación Regional vendría un tiempo después. Pero es interesante decir esto porque el propio nombre reforzaba la idea de esa nueva organización que se había puesto a andar ocho años antes, pero que había tenido un primer periodo eh, tambaleante, pero que desde 1918 se va a desarrollar de forma espectacular porque liga a esa nueva organización con la corriente antiautoritaria de la primera internacional decimonónica. Y eso es una característica específica de lo que va a ser el movimiento obrero español en general con respecto a Europa. Es decir, va a ser el único movimiento obrero que va a llegar hasta bien entrado, hasta el siglo XX, hasta prácticamente los años 50, donde las dos grandes organizaciones obreras van a referirse directamente a las dos grandes líneas de la primera internacional. Es decir, no va a haber un sindicato de tendencia eh, comunista, de, de tendencia marxista-leninista, como a partir de la Revolución Rusa de 1918 en adelante va a surgir, en la mayoría de los estados eh, europeos. Es una especificidad eh, de la cual la Confederación Andaluza hace, forma parte, eh, hasta no muy tardíamente no se van a desarrollar los sindicatos comunistas en, esta, en, esta, en estas tierras, y que, eh, como digo, entronca a la nueva organización con esa eh, primera internacional, con la Federación de la Región Española, con la Federación de Trabajadores de la Región Española, con la Federación de Sociedades Obreras de Resistencia de la Región Española y con las distintas federaciones obreras que adoptan el nombre de Solidaridad Obrera. Solidaridad Obrera no solamente el nombre de la organización primero barcelonesa y después catalana, sino que existían Solidaridades Obreras en otras zonas del país, en Galicia, en Extremadura, en Centro y en, la propia, y en la propia Andalucía, hasta que en 1910 se crea la Confederación Nacional del Trabajo o Confederación General del Trabajo, que ambos nombres se barajaron en el, acuerdo funda, en el Congreso Fundacional e incluso se comenzaron eh, a, a utilizar. Hay que decir que si Andalucía había tenido un especial protagonismo en todo el primer periodo, hasta la creación de la CNT, no lo va a perder a partir de la creación de la CNT. Es decir, el movimiento libertario o anarcosindicalista, como queramos eh, llamarle, andaluz, siempre va a ser uno de los puntales del anarcosindicalismo y del anarquismo en general en, en el Estado, y eh, tanto por su, digamos, eh, impronta eh, de carácter eh, de contenido doctrinario como de presencia de destacados militantes. Es decir, sería una ofensa recordaros que aquí en Córdoba se celebró, digamos, lo que muchos llaman, unos consideran de forma propia y otros impropia, el primer Congreso anarquista cuando se reunió la Federación de la Región Española, una vez ya producida la escisión de los, de, los, de los sectores autoritarios, es decir, de los seguidores de, de, de Marx en el seno de la, primera, eh, de la Primera Internacional. Y por no recordar, por no entrar en recordar, pues nombres de personas, eh, hombres y mujeres, que desarrollaron. Eh, los ideales en Andalucía a lo largo, desde finales, desde el último tercio del siglo XIX hasta la, la actualidad. Por otro lado, hay que recordar, para entender lo que ha significado estos 100 años de, experiencia, de vida de la Confederación Regional del Trabajo de Andalucía, que Andalucía, aunque muchas veces ni nosotros mismos no lo creamos, es ...una tierra esencial en la vida política, económica, social y cultural del Estado español. No solamente por su peso demográfico, estamos hablando de una región o como, quieran, como queráis llamarlo... ...con un peso específico, junto con Cataluña, el más importante del país... ...y superior a la de muchos estados constituidos en, en Europa... Y también por su importancia sociopolítica, es decir, la, como diré ahora, muchas de las circunstancias estructurales, económicas y sociales de Andalucía han influido en el destino social y político de, del país por no, de, por no hacer referencia al sector económico que eh, muchas veces se centra en el mundo agrario o, en todo caso, en el mundo derivado de las transformaciones eh, agrarias, en la industria de transformación agraria, olvidando eh, que los procesos industriales de desarrollo de la Primera Revolución Industrial y de la Segunda Revolución Industrial tuvieron en Andalucía tanto o más importancia que en otras regiones, que muchas veces, o en otros territorios del Estado, que muchas veces se les consideran como sinónimos de ese desarrollo industrial antes que, que en el País Vasco, Altos Hornos, Alto los hubo en Andalucía, antes que en Cataluña, o más concretamente en Barcelona, fábricas textiles la hubo en Málaga o en Sevilla, antes que la transformación de metales se desarrollara como una gran industria a finales del siglo XIX, la hubo en Andalucía, sino antes, al compás y a la vez, que en Cataluña o en el País Vasco. Exactamente igual que ocurre con el sector financiero, hoy tan de moda, tan de actualidad en estos últimos días, donde Andalucía hasta las últimas debacles del siglo XIX, de los años 70 en adelante, pues contó con un sector financiero burgués que no se arrugaba y podía hacerle la competencia a a los sectores financieros, no ya del Estado, del centro del Estado, sino de Cataluña o del País Vasco. Por lo tanto, hay que considerar que estamos hablando de una tierra esencial, como he dicho, para el desarrollo del Estado español y que, de alguna forma, ha ido determinando la gobernación del país. Y eso lo digo porque, siendo las ideas libertarias en la estructuración del movimiento obrero la principal fuente de organización del proletariado eh, andaluz, algo, hay que decir, de su influencia en lo que se tiene como desarrollo de la historia política, económica y social contemporánea. Aunque muchas veces, leyendo manuales o artículos de revistas tanto generales como académicas, pues parece que, que eso no existió o que no existe o que no está o que no está ahí presente. Para muchos será motivo de, de enfado o, o incluso de mosqueo, ¿no? Pero yo, como creo que comentábamos en la comida, prefiero vivir antes de que me estudien, porque si me estudian es que ya estoy muerto cuando me ningunean y cuando no me consideran o cuando me dejan al margen significa que puedo molestar y que estoy vivo. ¿no? Y en ese sentido yo creo que eso es, en cuanto a lo que te respetan, es un buen indicador de hasta qué punto eh, todavía te consideran como un peligro, como creo yo que hay que considerarse para el actual estado injusto de cosas que existe en, en estas en esta sociedades. Por lo tanto, la historia contemporánea del Estado español no se puede entender, no ya si la presencia anarquista o anarcosindicalista en otros lugares, sino específicamente en Andalucía. A la vez que no es posible entender la vida andaluza sin el anarquismo y el anarcosindicalismo. Porque como desde el punto de vista antropológico ya se ha estudiado lo suficiente, ha habido periodos en los que incluso se podría afirmar que muchas de las identidades, de señas de identidad ácratas, se fusionan con las del conjunto de la sociedad eh, andaluza, produciéndose, por utilizar una, una palabra muy cara o que tuvo su largo recorrido en el mundo libertario, una trabazón entre eh, el anarquismo y el mundo cultural eh, en su sentido más amplio de la sociedad eh, andaluza. Por lo tanto, el anarquismo en Andalucía nunca ha sido una ideología eh, marginal. El propio hecho de celebrar este centenario, de conmemorar este centenario a lo largo de estos años, no lo está eh, indicando, lo cual no debe de hacernos eh, olvidar que esa presencia eh, ha tenido periodos de mayor o y menor desigualdad, unos de camino subterráneo casi como los ojos del de Guadiana, y otro en los que el narcosindicalismo se convirtió en uno de los elementos que conformaron la competencia al sistema social político y, y político perdón imperante durante esas épocas eh, esas décadas de hecho para mí el periodo más importante quizás de la CNT andaluza se produjo entre 1936 y 1939, cuando en muchas de las comarcas de andaluzas, donde no, digamos, había sido mayoritaria la CNT hasta ese momento, se va a producir la aspiración por la cual se había organizado la CNT y gran parte del movimiento obrero, no ya andaluz, sino español, es decir, por la revolución social, por la transformación de las estructuras sociales, por el comunismo libertario o, en definitiva, por la anarquía. Que eso, en mayor o menor medida, y lo podríamos discutir, se llevara a cabo en esas complejas circunstancias de un golpe de Estado fracasado eh, que termina convirtiéndose en un conflicto bélico al uso ¿no? habitual eh, y que en ese contexto se produjera el intento de transformación social más profundo que ha existido en este país y en Europa desde aquellos años, después de las revoluciones francesas, la burguesa del 19, la del 48, quizás, y la rusa del 18, pues la, el último intento de verdad de transformar la sociedad que ha tenido lugar en el continente europeo se produjo en, este, en España entre 1936 y 1939 y en concreto eh, con respecto a Andalucía, en la mitad del país. Pero sin disgregarme, eh, quiero decir que eso se produjo porque precisamente con la creación de la Confederación Regional eh, Andaluza el proletariado andaluz se dotó de un instrumento útil tanto para sus reivindicaciones laborales y económicas como para caminar hacia la finalidad revolucionaria –y me vuelvo a insistir– recordemos que era el sentido de la organización obrera desde cuando se crea a finales del siglo XIX. Si ¿sí? eh, la emancipación de los trabajadores ha de ser obra de ellos mismos o no, no lo será, no sé si no indicarte que es el proletariado organizado el que va a hacer la transformación. En el caso del sindicalismo va a haber una matización bajo mi punto de vista, fundamental y que le va a dotar de una contradicción, pues también se podría discutir, en la que va a crear una herramienta de clase cuando la ideología anarquista no es una ideología de clase, es una, es una ideología que pone su acento en otras cuestiones. El obrero no es revolucionario por ser obrero. Lo que son revolucionarios es el género humano en su, en su conjunto, cuando se transforma, cuando es capaz individualmente de transformarse en un revolucionario que camina de forma colectiva hacia el proceso de transformación. Pero ninguna clase tiene la exclusividad de considerarse revolucionaria o no. Que el anarquismo se desarrolle a través de un sindicato de clase, pues no deja de ser en parte una contradicción, pero que está ahí presente, que es el desarrollo histórico que se produjo. Por lo tanto, la CNT andaluza va a convertirse en ese instrumento que va a servir para las reivindicaciones laborales y económicas del proletariado andaluz como de instrumento catalizador en ese camino hacia la finalidad revolucionaria. Porque aquí hay un tercer elemento del cual la CNT andaluza tiene su... Tiene su característica igual exactamente igual que la, que la catalana o que la CNT gallega o que la madrileña, y es que es a través de la CNT andaluza cómo se introduce en el mundo obrero andaluz, digamos, el sindicalismo moderno. Es decir, ese sindicalismo que, era, que ha periclitado y que ha evolucionado hacia un sindicalismo fundamentalmente de servicio, donde tiene todo de organización, menos de organización sindicalista de, de combate o resistencia, y no, te digo ya, de, y no os digo ya de finalidad eh, revolucionaria, ese planteamiento va a entrar en el Estado español a través de la CNT. Va a ser en 1918 cuando la Confederación Regional Catalana adopte como estructura del sindicato el sindicato único, la estructura de la CNT, el sindicato único. La CNT hasta entonces, como la UGT, había estado organizada en base a de estructuras de sociedades obreras, de distintos de distinto oficios. En ese momento, la CNT catalana en 1918 y la nacional en 1919 va a borrar de un plumazo, y no sin muchas dificultades y problemas internos, esa estructura para crear algo nuevo, como eran los sindicatos únicos. ¿Qué eran los sindicatos únicos? Pues no era ni más ni menos que organizarse por ramos de producción, por sectores eh, de producción, los distintos oficios que intervenían en esa producción, para de esa, eh, en ese sector, para de esa forma contar con una mayor capacidad de eh, ataque y de defensa del mundo obrero. No es casual que la CNT adopte esa característica en estos años, que es el momento en el que el gran capital está cambiando de ese primer capitalismo eh, decimonónico a la constitución de cárteles, sindicatos, sindicatos patronales, se usa el nombre, y yo creo que no por casualidad, que también está haciendo frente a algo que hasta entonces, y sobre todo en este país, se había puesto en duda, que había que aceptar sí o sí, a la existencia de las organizaciones obreras. El Estado español va a ser uno de los que más tardíamente va a asumir que es preferible tener a un sindicalismo antes que estar llevando a las cárceles o al garrote vil a todos aquellos trabajadores que querían organizarse, uno con esta finalidad de revolucionaria y otro con mera ...con meras eh, finalidades de carácter reivindicativo. Todos nos suena a la huelga de la canadiense en Barcelona. La huelga de la canadiense son de esos hechos históricos puntuales... ...en los cuales una pequeña huelga de ocho, de ocho electricistas... ...en una pequeña su, su, su central eléctrica de un barrio de Barcelona... ...se ponen en huelga, en huelga por unas protestas y son despedidos y que pone de manifiesto que el recién creado sindicato de luz y fuerza de la CNT de Barcelona va a tener la ocasión de demostrar cómo una huelga de derechos trabajadores si es asumida por todos los sectores del sindicato, del sector de, la, de luz y fuerza, que es como se llamaba en aquel momento, va a tener una capacidad de, de, de actuación mucho más importante que si fuera una huelga de una sociedad de esos ocho electricistas, como la tuvo, cuando conoce, todos conocéis el resultado de la huelga de la canadiense, el, el éxito de esa, nueva, de esa nueva forma organizativa hizo que la CNT pues, se disparara numéricamente en organizaciones, no solamente en Barcelona, sino que la eficacia de la nueva organización también se va a hacer sentir en Andalucía, y no de forma muy lenta, sino ya van a empezar a aparecer los sindicatos únicos en, en el conjunto de la región andaluza prácticamente desde 1918, de, desde el mismo 18 y a lo largo del 19, de tal forma que en el Congreso de la Comedia de Madrid, de, de diciembre del 19, ya va a haber representaciones de sindicatos únicos andaluces en, la, en, en, el, citado, en, el, citado, en el citado comicio a la vez que sirve de instrumento útil para conseguir una serie de reivindicaciones, se va a convertir para, en la coyuntura del verano del 36, lo que es un golpe de Estado no solamente fracase, sino que la respuesta al golpe de Estado no va a ser la consolidación del Gobierno legítimo existente en el momento, el Gobierno republicano, sino que se va a provocar una situación que va a llevar a grandes sectores de la población a pensar que ha llegado el momento para crear esa sociedad nueva. ¿no? La, la famosa frase de Durruti a, al corresponsal de prensa canadiense ¿no? que en el camino hacia Zaragoza le entrevista en el verano del 36 y viendo lo que se estaba produciendo, pues el periodista le pregunta a Durruti, bueno, pero no temen ustedes que todo esto lleve a una completa destrucción? dicen Y Ruti pues le respondió, pues no, la verdad, el mundo obrero, los trabajadores estamos acostumbrados a que todo se nos caiga encima, siempre llevemos la peor parte de la sociedad. En este caso, lo que tenemos es la esperanza de construir un mundo nuevo, ese mundo nuevo que llevamos en los corazones, en nuestros corazones que lamentablemente ha terminado por convertirse en un lema de camiseta, ¿no? Pero que en, ese, que en ese momento, pues te estaba indicando que la esperanza de un sector importante del mundo eh, obrero y no solamente obrero, que es otra cosa si sí, queréis después se puede eh, plantear, eh, tenía en esa coyuntura del golpe de estado y la respuesta al fracaso del golpe de estado no fuera la consolidación de la democracia burguesa republicana, sino eh, la transformación revolucionaria, como de hecho se va a producir en el, en el conjunto de la zona gubernamental donde fracasan los golpistas, entre ellas Andalucía. Podríamos hablar de los distintos niveles y profundidad que alcanza esa transformación social, pero que evidentemente hubo un proceso de transformación, de transformación eh, social es algo que… Yo creo que cualquier historiador, por lo menos eh, honrado, por no decirle decente, no puede eh, ser capaz de, de negar. Podríamos discutir eh, cómo se desarrolló, la forma en la que se desarrolló, cuáles fueron sus resultados económicos y sociales, eh, periodicidad, etc. Pero la existencia de la revolución social del verano del 36 es algo eh, innegable. Un hecho al que ya hay que profundizar hay que señalar, señalar, porque en Andalucía fue una situación importante, a la que no fue ajeno, además de esta estructura sindicalista, anarcosindicalista, a la que me he referido, sí eh, la presencia de esa intensa, profunda eh, actividad cultural y educativa que a través de un sinnúmero de organizaciones, de ateneos de escuelas, de periódicos de inclusión en movimiento, pues tenía el mundo anarquista. Hoy día, utilizar el amor libre, no en el sentido peyorativo burgués, sino en el sentido real de la palabra, es decir, de la capacidad de los amantes de ser libres de mantener o romper el contrato del amor, o el vegetarianismo, o el neomaltusianismo, por referirme al, con, con las palabras de la época, al control de natalidad, ...o el naturismo o la propia idea de una lengua universal... ...como era la discusión del Esperanto... ...es algo que la sociedad española... ...que hoy prácticamente lo tiene asumido... ...hasta los sectores más derechistas de esta sociedad... ...no, nadie se ha escandalizado... ...que el hijo de la vicepresidenta del gobierno del PP... ...de Soraya día de Santa María naciera en el pecado... ...porque no estuviera casada... ...ni por lo civil ni por la iglesia... ...sino una cosa que se acepta normalmente... ...pues eso no hay que olvidarlo... Se debe a eh, fundamentalmente, no digo exclusivamente, pero sí fundamentalmente, y a quienes más batallaron, a, al mundo, a ese mundo anarquista, anarcosindicalista, que era capaz a la altura de final del siglo XIX o ya durante los años XVIII, XX en adelante, de hacer algo que hoy, podía, hoy nos puede hacer levantar hasta una sonrisa, pero que en aquel momento se jugaba algo más que la sonrisa. Y era hacer público que Pepito Pérez y María Rodríguez se habían unido en unión libre sin la, sin la bendición del cura ni la firma del juez, y, que vivían, y lo hacían público, la, que vivían juntos y lo hacían público en la prensa libertaria para mayor conocimiento, exactamente igual cuando decían que el hijo llamado Progreso o la hija llamada Felicidad eh, estaba en el mundo sin haber pasado ni por el baño eclesial, ni por el papeleo religioso. Eso que hoy día hasta nos puede hacer sonreír, en aquel momento significó incluso el extrañamiento, la exclusión social de muchas de esas personas y a la altura de 1936 incluso su propia vida. Y eso que hoy está tan aceptado es un logro que en aquel momento se desarrolló a partir de este mundo difuso eh, más amplio que el meramente sindical del movimiento libertario, del anarcosindicalismo y que en Andalucía tuvieron una importante presencia. Si queréis después, si me lo preguntáis, pues yo hablaré sobre, esta, sobre estas cuestiones porque en Andalucía tiene su propia especificidad muy distinta o, o algo distin diferente de la que siempre se suele llevar a cabo, llevar a la mente cuando hablamos de la escuela moderna o de la enseñanza racionalista, etc. ¿No? Andalucía tiene algo muy específico, tanto organizativamente como en cuanto al sentido de la experiencia educativa eh, que desarrolla. En base a esto, creo que queda claro que el anarquismo y el anarcosindicalismo en Andalucía fue eh, un hecho fundamental para entender la cultura y la historia de la Andalucía contemporánea, y por lo tanto podríamos preguntarnos algunos por qué fue, fue y yo creo que es eso así de esa presencia tan importante del mundo anarquista en Andalucía. Bueno, mi respuesta es que, como siempre, no se debe a una sola razón, sino a un conjunto de razones, razones de muy diverso origen, que va desde la interpretación de los modos de vida y de trabajo del mundo rural, por ejemplo, a partir del 19, que no olvidemos, eran despreciados por conservadores y reaccionarios por el mundo del socialismo autoritario, del socialismo marxista, donde el proceso de consolidación del Estado burgués, eh, del Estado liberal, en especial en el sentido económico, a través de las desamortizaciones, esos que tanto esa palabra que tanto no, no ha sonado y que muy pocos saben exactamente qué significa exactamente, o que esa transformación del Estado burgués, incluso republicano, más allá del régimen, se dirigiera hacia el centralismo más que hacia la, hacia la federación o hacia la confederación, en la propia estructura del Estado, un tema hoy día más de actualidad que nunca, pues hizo encauzar, en mi opinión, las aspiraciones de una clase obrera que se estaba conformando en aquellas décadas hacia las ideas libertarias, las ideas anarquistas, antes que hacia las socialistas o, por supuesto, puesto que son muy posteriores, las eh, comunistas. Que hay una relación con el mundo de, de la concentración de la propiedad es evidente. ¿no? En las grandes zonas eh, latifundistas andaluza, la implantación anarquista es importante, pero no exclusivamente. Nos vamos a encontrar zonas de minifundio o zonas de presencia masiva de arrendatarios, bueno, dependiendo de cómo se llame y de los tipos de, de arrendamiento que se le que se, que se celebren, ¿no? O del alquiler de la de la, de la tierra eh, que se dé, donde también el anarquismo, eh, la CNT en concreto, está, está, pre, está presente. Lo que sí en todas tienen algo en común. Y son esas experiencias negativas de lucha y engaño campesino del campesino en pleito a, sobre las expropiaciones durante la desamortización de, de las desamortizaciones de los bienes públicos o de los pleitos antiseñoriales. muchos de ellos que han atravesado siglos, ¿no? ¿no? Me imagino que sabréis o que recordaréis. que cuando el Ayuntamiento de Castellares, en la provincia de Cádiz, en el año 1978 logró que el Supremo le reconociera como dueño del del Estado, la gran latifundio de la Almoraima, por cierto, hoy dio otra vez puesto en venta por el Gobierno de, de, del PP, pues el abogado que le llevó esa experiencia, ese último pleito ya final, que venía desde el siglo XVI, pues se le regaló una casa en Castellar, porque por fin había revertido al pueblo lo que el pueblo durante cerca de cuatro siglos había considerado que había sido robado. pues Ese señor al cual le regaló una propiedad en Castilla pues era Felipe González. Y, si no vamos entendiendo alguna de estas cosas, también podemos entender eh, el destino de algunas de las figuras de la actualidad eh, política y de las organizaciones políticas, sociales y sindicales eh, de esta de esta tierra. Fueron, son también los sectores, las tierras, donde fueron objeto de represión tanto por el régimen monárquico como por el régimen eh, republicano, sea de la Primera o de la Segunda República, sea la monarquía de Isabel II, de Alfonso XII y XIII, o con posterioridad de la restauración borbónica a partir de 1976 es también las comarcas donde, como ya he dicho, existe una mayor presencia de industrias ligadas a la revolución industrial, sean mineros, constructores navales, la propia construcción urbana. Frente a esa idea de un anarquismo andaluz exclusivamente centrado en un mundo rural, nos vamos a encontrar con que no solamente no está centrado exclusivamente en un mundo rural, entendido como un mundo de, de pequeños espacios, sino que está asentado en ciudades, lo que se llama agrociudades, ¿no? donde la agricultura se mezcla con la industria, sino que además en los principales núcleos de industrialización andaluza, sea esta propia Córdoba con la minería y las industrias químicas, sea Sevilla, sea Málaga, sea Cádiz o sea eh, la minería onubense, por ejemplo, la CNT va a ser mayoritaria, Es decir, la CNT va a ocupar, como lo había ocupado en un proceso a lo largo del siglo XIX, el espacio que dejaba o bien el Estado por su interés en integrar a colectivos que no consideraba que tuviera que integrarlo o bien porque sus competidores no eran capaces, y me refiero como sus competidores, primero a los socialistas y después a los comunistas, sin olvidar a los republicanos, que tuvieron un importante peso en el mundo obrero eh, andaluz, eh, para que germinaran la propaganda anarquista en la que se mezclaba pues, una especie de, de flexibilidad ideológica, tanto en las tácticas como en lo teórico, que encajaban con lo que podíamos denominar eh, moral en el mundo rural, moral entre comillas, y las expectativas de los trabajadores de esas nuevas aglomeraciones urbanas convertidas en espacios de conflictividad y su impulso favorable a la acción directa a consecuencia de esos desengaños en los distintos instrumentos, en las distintas entidades del, del, estado, del Estado burgués. Por lo tanto, que en Andalucía naciera la CNT a partir de la Primera Guerra Mundial y que fuera mayoritaria, primero frente a la socialdemocracia y después frente al comunismo hasta 1936, por lo menos no debe llamarnos, por lo menos en mi, a mi parecer, eh, a ninguna sorpresa. Lo fue tanto numérico como algo mucho más importante que la típica discusión si hubo más afiliados a CNT o a UGT, como es algo mucho más importante como fue que la CNT controló los sectores productivos más importantes de, de, la, de, la, de la región. Ocurriría en el mundo rural, donde es cierto que la CNT tuvo un problema que al crearse como sindicato único, disolvió las federaciones de campesinos, vacío instrumental, orgánico, que ocupó la UGT con el desarrollo de la Federación Nacional de Trabajadores de la tierra, pero que, además, las comarcas más importantes desde el punto de vista demográfico, económico y social de la región fueran anarcosindicalistas. Es decir, en los principales núcleos económicos de, de Andalucía era la Confederación Regional del Trabajo de Andalucía, es decir, la CNT, la que controlaba la construcción, la metalurgia, el transporte, la alimentación etcétera, con lo cual tenía la llave para el desarrollo económico o paralización del desarrollo económico y social presente. Bueno, esta situación va a cambiar drásticamente a partir de 1936, cuando el golpe de Estado, si bien es cierto que, eh, que fracasa, eh, en Andalucía va a triunfar en la mitad de la región, en una diagonal que iría desde esta provincia en su conjunción con Extremadura hasta Motril, eh, al, al sur, siendo la parte más occidental la ocupada por los golpistas y la parte oriental la que permanece libre de la ocupación golpista y en donde, en una situación llamémosle contradictoria, se va a producir el proceso un proceso revolucionario en el que al final… Va, no solamente va a ser derrotado eh, en el propio espacio, en el propio periodo del conflicto, por el reasentamiento del Estado burgués, eh, del Estado republicano, sino que además definitivamente por la consolidación del régimen franquista. Desde 1939 la represión, el exilio y la marginación rompieron ese lo que ha denominado algún autor, y los rojinegro, que había sobrevivido, eh, a pesar de las persecuciones y clandestinidades anteriores, pues desde hacía más de 80 años. Hay que añadir además que a escala nacional, a escala estatal, a partir de 1937 va a, se va a producir un cambio fundamental en lo que es la participación política del Estado español, y es que Va a pasar de tener un mayor impacto el mundo sindical. La UGT, hasta 1937, va a ser más importante que el PSOE. Y a partir de 1937, la prueba de la carga, digamos, el peso de la acción, la van a llevar los partidos políticos, eh, republicanos y, y el socialista, más la incorporación de un comunismo que comienza a ocupar espacios que hasta entonces eh, carecía. Aún así, y a pesar de lo que se nos ha vendido y de mucha propaganda que ha existido, el anarco de andaluz no desaparece con el golpe de Estado, sino que va a mantener una presencia tanto en las propias redes de ayuda clandestina, que se van a desarrollar desde el propio verano de 1936, con la reactivación sindical entre 1942 y 1948, cuando se ve que la Segunda Guerra Mundial va a volver, va a cambiar, de, cambia su, su destino y posiblemente el Tercer Reich no se convierta en el Reich milenario que pensaba el Estado hitleriano, sino que existe una posibilidad de que sean han derrotado y junto con Hitler y Mussolini, pues también lo sea franco y que se produce una reactivación de la propia organización sindical en el interior y en Andalucía, en la propia Córdoba, en Sevilla, en Jerez, en Málaga, en Cádiz, en Granada, en Huelva, eh, eh, se producen reor auténticas reorganizaciones de sindicatos en donde incluso, como algún, algún testimonio ha confesado, cotizaban quienes habían sido falangistas por lo que pudiera pasar. Sí, en el Sindicato del Transporte de Sevilla, pues, de la CNS, tenía, había gente que cotizaba también en la CNT clandestina, por lo que pudiera pasar en un plazo más o menos corto. Eso después no, no, no, no ocurrió. O, por decir un último elemento, la participación en la guerrilla, que lejos de esa idea... ...de ser exclusivamente ligada al mundo comunista... ...y a las directrices del PC, en Andalucía... los principales grupos de guerrilla... ...como aquí en Córdoba y Jaén, de Córdoba y Jaén... ...o en Sevilla, entre Huelva... Eh, ...perdón, en Sevilla, entre Sevilla, Huelva y, y Badajoz... ...o en Cádiz, entre Cádiz y Málaga... ...o la urbana que se pudo producir en Sevilla o en Granada... ...con los hermanos Quero ...tienen mayor tendencia o mayor tinte libertario... Eh, que comunistas. Digo, tienen mayor, no que sean únicas eh, y exclusivamente de carácter eh, li, eh, libertario. Por lo tanto, eh, yo creo que la CNT, hasta bien entrada, la CNT andaluza, hasta entrada a la década de los 50, eh, de alguna forma sigue manteniendo esa presencia dentro de las circunstancias en las que se, se, se tiene que tiene que vivir, se tiene que desarrollar, aunque al final, ya a finales de los años 50 y comienzos de los 60, se van a producir una serie de elementos que van a dejar, digamos, rota y con algunas de las características que van a, a rebrotar y de los problemas que van a rebrotar a partir de 1900, de la década de los 70 y fundamentalmente tras la muerte del dictador y la reconstrucción pública de… Eh, de la CNT y de la Confederación Regional del Trabajo de, de Andalucía. Bueno, podríamos decir una serie de una serie de, de elementos. Eh, solamente citar algunos para no extenderme, para no extenderme mucho, mucho más. como puede ser las secuelas que dentro del Mundo Libertario dejó la participación en el gobierno durante la guerra, durante el proceso eh, revolucionario, eh, la, la aparición de un, si ya existía con anterioridad, ahora se va a agudizar más un visceral anticomunismo, que incluso en algún momento llega a pensar cuando se le ven ve las orejas a las nuevas comisiones obreras, donde había sectores libertarios presentes, pero cuando se le ven ve las orejas que comisiones obreras va a ser un elemento de desarrollo y de introducción del, del Partido Comunista, del sindicato de convertirse en un sindicato comunista, hay sectores, algunos de ellos andaluces, de la CNT que están incluso hasta de acuerdo, en llegar a un acuerdo con la CNS del sindicato vertical, para cortarle el paso a, a los comunistas. Es lo que se le llamó el periodo del cinco puntismo, que fue. que fue abortado finalmente, pero que te indica hasta qué punto ese visceral, eh, no digo que no racional, no con elementos para que fuera, anticomunismo presente en el anarcosindicalismo español y andaluz, en concreto a partir de los, de los años 30, de finales de la pérdida después de la guerra de España y de la pérdida de la, de la revolución, pues... Eh, hasta qué punto debía, podía, podía, podía llegar. Y, aparte de, por citar un último elemento, para no seguir enrollándome, la, las propias transformaciones genera, generacionales. Por lo tanto, cuando en los años 70, a finales de los 70, comienza a reconstruirse nuevamente la CNT, pues el cuerpo vivo del anarcosindicalismo andaluz, y yo pienso que en eso no se diferencia mucho del resto del Estado, va a sufrir o va a expresar los síntomas de los problemas que tenía en su interior. Podemos citar algunos, ¿no? ¿Qué hacer ante la aparición de esos nuevos movimientos sociales que hasta entonces no habían estado presentes en el movimiento social eh, de la sociedad y vale la redundancia española, cómo explicar y cómo hacer frente a las transformaciones económicas y de la propia sociedad ocurrida durante el franquismo, cuál era el nuevo papel del Estado español en el contexto in internacional. No hay que olvidar la práctica soledad del anarquismo, de la CNT en oponerse a la pervivencia económica, social e institucional del franquismo, el propio peso de su historia, el cuestionamiento de la propia herramienta, es decir, el sindicalismo, eh, como elemento de desarrollo no ya eh, de defensa de los intereses de los trabajadores, sino como instrumento de transformación social, y, por qué no decirlo también, incluso el propio choque generacional entre un, unos sectores que habían pervivido ya en ese momento eh, masivamente en el, en el exilio eh, y que durante mucho tiempo habían ido rompiendo lazos con las nuevas generaciones del interior. Yo creo que el resultado entre 1977 y casi la, la actualidad ha sido la irregularidad de la presencia y del desarrollo del anarcosindicalismo andaluz. Tras un fuerte renacimiento, ha pasado por etapas de práctica travesía del desierto, junto con otra de un cierto resurgimiento. Y yo creo que eso no debe, no debe extrañar porque, y que no se debe interpretar como de una forma meramente pesimista o, o, de, o de final de ciclo, Sino porque eso mismo está indicando que de alguna forma está el anarcasindicalismo, está vivo mucho más de lo que se creen quienes ya han certificado en diversos momentos su muerte definitiva. El propio mantenimiento de su estructura frente a los cambios, en muchos casos vertiginosos, que se han ido produciendo. Las relaciones, no sin dificultades en comunicaciones con los nuevos actores que aparecen y que ponen de manifiesto las contradicciones de las tradiciones sindicales y revolucionarias y, en, definitivamente la, y en definitiva, las nuevas ideas o las nuevas perspectivas de construcción de un instrumento que, como en 1936, permita eh, crear un mundo nuevo en lo que queríamos que, definitivo ya sabéis que ha habido quienes han preconizado hasta el fin de la historia, ¿no?, que se cree definitivo hasta el, día, hasta el día de hoy. Como ya he dicho, es mucho más fácil, que construir, mucho más fácil construir que destruir. Pues ello no, no nos debe desanimar, sino simplemente eh, hacernos presente la tarea que, existe, que se existe por delante. Cuando se construye se utilizan materiales, en muchos casos nuevos, pero también se reutilizan otros ya existentes. Y, por lo tanto, eh, hay que ser optimista en ese sentido. Además, cuando y es mi, mi convicción, el anarquismo, el anarcosindicalismo, el movimiento libertario en su conjunto, está en, much, en mejor disposición que otros planteamientos para mantener viva la, la capacidad revolucionaria de, de transformación de este mundo tan terrible en el que vivimos por ese nuevo del que ya antes me he referido, decía Ruti, Durruti, se llevaba en, en, lo, en, los, en los corazones. Así lo habían demostrado millones de andaluzas y andaluzas que desde hace un siglo han luchado, sufrido y en muchos casos han dejado su vida por la Confederación Regional del Trabajo, para mí, de Andalucía. Para mí, en lo que subyace a todo esto es que si una organización lucha no por ocupar el poder, sino por destruir el poder, siempre tendrá más posibilidades de sobrevivir –otra cosa son las circunstancias en las que tenga su existencia– que si ocupa el poder. Es verdad que leo, lejos del poder, como dicen muchos cínicos, hace mucho frío, ¿no? Pero dentro del poder, a veces, hace tanto calor que te destruye, ¿no? Y en ese, y en ese sentido es como una ideología, como uno de los elementos que conforman a la Confederación Nacional del Trabajo y a la Confederación Regional del Trabajo de Andalucía, como es la lucha contra, contra cualquier tipo de poder, pues hace que se sea, eh, tener la esperanza de que tras 100 años luchando por algo tan antiguo y a la vez tan presente como que la administración de los hombres sea sustituida por la administración de las cosas, pues eh, es una obra... Es un elemento que los hombres y mujeres de esta confederación pues deben de tener presente y, en ese sentido, pues larga vida para la Confederación Regional del Trabajo y de Andalucía y que veamos la revolución social.